¿Entonces viniste por la cosa esa? Una cita, eso es, hay algunos lugares a los que podríamos ir, pero el mejor para una cita es... ¡Hogar, dulce hogar! Bienvenido a la casa Dreamur, edición Snowdin, por favor ponte cómodo. Esas flores son un regalo de mi papá no están destinadas a crecer bajo tierra, así que las cuido muy bien. Solo una responsabilidad normal de un dios. Tocas el sofá. Tu mano se hunde en el suave cojín con facilidad. Es una enciclopedia. Echar un vistazo adentro, está lleno de entradas sobre varios tipos de monstruos en todo el mundo. Alguien parece resaltar en amarillo sobre estadísticas, varios tipos de balas... y comidas favoritas. Oh, ¿está encendido? ¿Lo está? Dice, Ultimate intundai está en pausa temporal, estén atentos. Ah, oh, tal vez después. Has visto este tipo de planta antes, pero no sabes su nombre. Esa es... la basura. No hay nada sabroso, pero si quieres mirar... adelante. Oh, las galletas de azúcar que prometí, las mantuve calientes con magia de fuego para que no se congelaran. ¿Están demasiado calientes ahora? Maldición. Deben estar listas después de la cita, entonces. ¿Hambriento? ¡Sumérgete! ¡Tenemos mucha comida! La nevera está llena de varios tipos de dulces y una o dos frutas por ahí. Parece un paraíso a corto plazo. Mantén tus manos limpias, pero está un poco alto. Creo que hay un taburete en el armario. ¿Eh? ¡Oh, Dios mío! ¡Léjalo! Eh, eh, estoy bien. No, no es que yo fuera. Vámonos, por favor. Esa pintura es un poco vieja. Fue cuando llegamos por primera vez a Snowdin. Papá no era el científico real entonces, así que se divertía mucho. <ríe> Hizo las mejores caras cuando Chara y yo le echamos nieve en la cabeza. La puerta está cerrada. Ahí está mi habitación. Yo mismo hice la placa de identificación. ¿Podrías...? Quiero decir, entra si quieres. ¿Ir adentro? Otra flor que mi papá me dio, pero realmente grande. Pero un día seré realmente grande. Entonces la flor será pequeñita. Es bueno que mamá no esté aquí para ver mi cama así. Ella me miraba intensamente hasta que la limpiaba. Es súper escalofriante. Es el tipo de mirada que quiero darle a todos los malos. Realmente no paso mucho tiempo en internet. Bueno, aparte de hablar con papá al menos. Los humanos tienen un sistema de internet diferente allá arriba, ¿verdad? Me pregunto qué tan diferente es realmente. Quizás a ellos también les gusten los monstruos cabras. ¡Oh no! ¡El comandante Snowfall se cayó! No escuchaste nada. En mi último cumpleaños, mamá me dio un montón de arena. Pero mientras me preguntaba qué decir al respecto, papá se acercó a ella. Usan su magia de fuego para crear ese prisma de la arena. Y luego la acercaron a la luz e hizo un arco iris en la pared. Es genial tener un arco de colores personal. Pero ojalá pudiera haber un arcoiris de verdad algún día. Chara y yo estábamos jugando cerca de la otra casa en Waterfall. Encontraron esa chatarra rota cerca de la parte superior de una pila de basura. Aparentemente es un mapa de todas las estrellas que puedes ver en la superficie. ¡Hay tantas! Apuesto a que son incluso más bonitas que las piedras. Sería genial si encontrara muchos libros sobre humanos. Pero la mayoría de ellos están empapados cuando los encontramos. Ojalá hubiera algo en los libros de texto de mamá al menos. El armario. Reino de la ropa. Para ser honesto, la mayoría de ella no se ha usado desde que... Uh, no importa. Mirar en el armario. Hay pantalones doblados y camisas a rayas. Las camisas, de hecho, parece que no se han utilizado en un tiempo. Yo realmente no sé cómo empezar estas cosas, pero estoy listo, si tú lo estás. ¿Empezar la cita? Bien, hagamos esto. Es hora de la cita. Muy bien, aquí estamos, saliendo ¿Cómo va esto? Nunca he visto una... Mamá y papá simplemente me ahuyentan después de un rato mm. Oh, espera, tengo una idea A veces van a restaurantes elegantes El más cercano por aquí es Grillby, pero... Esos perros también están ahí El musculoso junto a ellos Eso no funcionará Ah, pero tengo algunas cosas elegantes aquí es chocolate de la superficie, de uh, un escondite secreto. No le digas a Chara sobre esto, ¿de acuerdo? Genial. Disfruta. Abres la barra de chocolate y das un mordisco. ¿Es tan rico? Tus ojos se humedecen por la dulzura. <risas> Tuve la misma reacción la primera vez. No sé cómo comerlos tan seguido. Eso es una cosa mala. ¿Qué sigue? Oh, cierto. Se disfrazan para las citas. Espera, puede que lleve un minuto. Así él entra en su armario. Hay algunos ruidos confusos. Bueno, ¿qué piensas? ¡Gracias! Se necesitaron años para juntar todo esto. Aprendiendo a coser también. Pero realmente valió la pena. Ahora tu camisa. ¿Es un encanto diferente? Es simple, pero destaca. ¡Espera, eso es...! ¡Halagos! Mamá y papá se vuelven locos con eso. Eh, está bien, intentemos esto. Tutu tú tu, tu se ve muy lindo. Apuesto que puedes bailar donde quieras. Y, uh, Eres un gran oyente. Uh, tu turno. Eres lindo. Eh, espera, ¿qué? Vamos, ya lo dijiste antes. Sin devoluciones. Que no, no me estoy sonrojando. Soy una deidad seria. Los dioses no se ponen nerviosos tan fácilmente Tendrías que hacer algo mucho más que eso Ah... Uh, espera... Lo retiro Mis oídos no me hacen cosquillas, pero son suaves Oye, dije que no te ayudarían, así que deja de acariciarlas ¿Es esta una debilidad para todos los humanos? ¿Tomarnos de las manos? ¡Qué técnica! Debo seguir siendo fuerte. Mis músculos son grandes, pero puedo tirar lejos. Créeme, las peleas de bolas de nieve se vuelven intensas aquí. ¿Te gusta el emblema? Lo hice todo yo mismo. Tomó solo una semana, pero seguro que se ve bien. Con todo el... corazón... En una primera cita. Ah... Um, ups. Mis pantalones no recibieron ningún cambio desde que me concentré en el emblema. Pero fue una parte fácil de un proyecto difícil. A veces, los mejores cambios no son ninguno de ellos. ¡Oh, no! ¡No ahí! ¡Por favor, te lo ruego! ¡Detente! Me, ¡Me rindo, me rindo! ¿Tuviste suficiente? ¡Caray! Es un milagro que alguien me tome en serio. Quiero decir, entre tus bromas y las de Chara... ¿Me estoy olvidando de algo? Oh, oh, espera, lo tengo. el corre al armario, pero regresa rápidamente. Aquí tienes. Abres la caja de regalo. Es un colgante de vidrio en forma de estrella. Lo siento si no se ve bien. Fue un trabajo apresurado. Eh, quiero decir, ¿qué piensas? Oh, gracias a Dios. No estoy acostumbrado a usar magia de fuego como esa. Eh, espero que lo uses con orgullo. No es que tengas que hacerlo ni nada. Es tuyo, después de todo. Mm, no lo sé. Podría ser más seguro si lo guardas. ¿Quizás debajo de tu camisa? Déjame pensar acerca de esto. Llámalo. Eh... oh, lo siento. Estaba tratando de recordar más cosas. Um, se supone que es una cita, pero... ¿no he estado copiando lo que he visto antes? En realidad, nunca lo dije. Las citas no se trata de pasar por las emociones, se trata de ser honesto y amable. ¿No es así? Solo he estado dando vueltas a todos mis sentimientos en esto. Pero no te mereces esto. Además, has confiado tanto en mí todo este tiempo. Es justo que te devuelva el favor. Recién llegado, yo... Yo... ¿Por qué es tan difícil hablar ahora? Yo... No creo que esto funcione. Te vas a casa, ¿no? Una vez que hayas pasado la barrera, no podremos hablar ni nada. Pero tú sabes, si pudiéramos, en la superficie, intentar esto de nuevo sería bueno, ¿sabes? Pero la barrera sigue ahí. Pueden pasar años antes de que se rompa. Te diré que, una vez que estés en casa y la barrera se rompa, iré a buscarte. Podemos tener una cita al aire libre. Quizás incluso bajo las estrellas reales. Espero que ese día llegue. Tienes mi palabra como Dreamur. Hasta entonces seremos los mejores amigos. ¡Los mejores! Puedo prometer eso también. ¿Puedes prometer algo a cambio? Por favor, cuida bien ese colgante. Es el único segundo collar que hice. Bastante frágil en comparación con el primero, así que ten cuidado. Quizás puedas usarlo para nuestra primera cita en la superficie. ¡Que sería genial! Puedo sentirlo en mi alma. Oh, antes de que te vayas, ten esto. Es mi número de teléfono. Llama si lo necesitas. Los amigos no deberían estar solos después de todo. También puse otro número allí. Cuanto más mejor, ¿verdad? De todos modos, es hora de que vuelva a mi puesto. ¡Hasta más tarde! Agarras una galleta de azúcar en forma de estrella.